Hola, bienvenidos a un año más de Es Lunes y el está lo sabe, un espacio dedicado a la divulgación de los recursos disponibles en el repositorio institucional de la Universidad Santo Tomás. El recomendado de la semana es Género, Inclusión y Sostenibilidad en el Sector Energético de Paola Andrea Hernández Mejía, disponible en el link. El texto tiene el propósito de postular y analizar los posibles obstáculos para el acceso de la mujer en el contexto de la ingeniería, específicamente en el sector energético. Y para resolver las dudas del tema, puedes leer el libro electrónico Black Sealing and Woman at the Workplace disponible en los recursos multidisciplinares del CLI. Eso fue todo por hoy. Recuerda dar like al video, comentar, seguirnos para mantenerte actualizado de todo nuestro contenido. Nos vemos la próxima semana.